Después de la etapa de negación y de la etapa de ira en la que estuvimos en el mes de enero del 2019 a causa de la ley de financiamiento, creo que es hora de empezar a buscar la etapa de la aceptación o de la resignación. El día de hoy vamos a hablar de la escrituración en la era de la ley de financiamiento. Así que, bienvenidos a Derecho Inmobiliario. ¿Para qué una declaración juramentada? Me parece terrible mensaje el que se trata de dar con esto de pedirle a los notarios que le exijan a los vendedores, compradores de un inmueble que manifiesten bajo la grada de juramento en un documento aparte que el valor que están efectuando en, en la transferencia es el valor real. ¿Y terrible por qué? Pues es que estamos hablando de una escritura. ¿O es que acaso las escrituras no son por sí mismas unas declaraciones juramentadas? ¿O es que siempre han sido una recocha y solamente hasta el día de hoy es que venimos a, a través de una declaración juramentada darle seriedad? Y es que hoy por hoy uno ya no puede ni creer en una escritura pública. Tan así es que el mismo gobierno lo sabe y por eso es que pidieron esta declaración juramentada. Eso sí da mucha tristeza que uno no pueda confiar en la, en la manifestación expresa en una escritura. En lugar de ponerle más trabajo a los notarios con estas eh, declaraciones de manifestación juramentada, pues lo que debería pasar es que le entreguemos o le devolvamos el valor que las escrituras públicas deben de tener, porque ya de por sí es una expresión de la voluntad de las personas, pero se convirtió en el instrumento de simulación permitido. El impuesto al consumo. Este artículo señala que se va a generar un impuesto del 2% al consumo pero que está a cargo del que vende o el que cede el inmueble y aplica para inmuebles cuyo valor sea o supere para el 2019 918 millones de pesos. Me parece también curioso que se llame impuesto al consumo cuando el que lo paga no es el que lo consume, no es el que lo compra, el que lo paga es el que lo vende. Echa la ley, echa la trampa. Para esas personas que siguen insistiendo en que sí se puede vender un inmueble y colocar dentro de la escritura el valor del avalúo catastral, pues les quiero decir algo, están fregados. Y si tienen alguna persona que les está diciendo que puede ayudarle a hacer la gambeta para zafarse de la ley, no le crean. Esta ley está hecha para la verdad económica de la operación de transferencia y tiene unas herramientas que lo ponen a pensar a uno en intentar hacer algo irregular. Aquí ya se penaliza fuertemente la falsedad, esto no es como antes, ahora toda la información se cruza y como decían los abuelos, entre cielo y tierra y la DIAN no hay nada oculto. Te voy a dar este ejemplo, piensas vender un inmueble que vale mil millones de pesos, ese es el valor real de la transferencia, pero el avalúo está por 500, entonces tú te vas para la notaría Haces la manifestación, la declaración juramentada, que son por 500. También tienes una promesa de compraventa de esas alternas, también por 500. El notario te pregunta y tú dices, sí, voy a pagar 500. Y el otro dice, sí, voy a recibir 500. Pues el notario no te va a sacar los ojos. Si tú le dices eso, eso es lo que el notario cree. Luego entra la operación de transferencia en el banco. ¿Cuánta plata crees que puedes dejar en el banco? Los mismos 500 que declaraste en la escritura pública, porque si declaras más, pues el banco te va a decir, bueno, usted aquí en la escritura está diciendo que, que son 500 millones de pesos, porque me va a entregar mil? Eso significa también que te va a tocar que guardar bajo el colchón esos otros 500 de excedente. Otro ejemplo que se me ocurre, ¿qué tal que exista un saldo pendiente de pago? Tú no puedes demandarlo porque si tú lo demandas por el saldo pendiente, ya te pagó los primeros 500 pues cuando lo lleves a un juez de la república, el juez va a decir, bueno, pero es que usted porque está reclamando un valor si en la escritura pública dice que ya lo pagó. Te estarías denunciando a ti mismo. Mi recomendación es para ti, vendedor y comprador, hablen con la verdad. La cosa está muy delicada, ya nos estamos arriesgando a temas penales. Por último, la responsabilidad solidaria. Este mensaje va dirigido a las inmobiliarias y a los corredores independientes. El artículo 64 de la Ley de Financiamiento les impone a ustedes una grave responsabilidad donde ustedes faciliten o se presten para algún tipo de defraudación a la DIAN. Artículo 64 de la Ley de Financiamiento. Se adicionan los literales G y H al artículo 793 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Literal G. Son solidarios con el contribuyente, las personas o entidades que hayan sido parte de negocios con propósitos de evasión o de abuso por los impuestos, intereses y sanciones dejados de recaudar por parte de la Administración Tributaria. Bueno, ¿qué opinas de este panorama que te he presentado el día de hoy? Con miras a avanzar en la aceptación de esta ley que está aquí y ya no vamos a poder hacer nada con ella. Si te pareció interesante este video, te agradezco que me regales un like y si quedaste con alguna duda sobre el tema de la ley de financiamiento porque todos las tenemos o si quieres que mejoremos un comentario te agradecemos que nos dejes aquí abajo tus opiniones. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que te avisemos cada vez que publiquemos un video nuevo. No olvides seguirme en redes sociales y te agradecería si puedes compartir este video con alguna persona a la que tú consideres que le puede servir la información. Nos vemos el próximo miércoles 7 y 30 de la noche en Derecho Inmobiliario. Yo propongo entonces que también le pidan declaración juramentada al que va a una notaría con la moza y se pone como muy nerviosito cuando le dicen le preguntan el Estado Civil. Eso es que van a defraudar a la pobre señora en la casa con la afectación a vivienda familiar y es que los asesores o los corredores inmobiliarios las inmobiliarias tienen que prestarle mucha atención porque de ahora en adelante ellos también se pueden ver salpicados le clavaron el, el impuesto le clavaron la ley de financiamiento a las chicas webcam no se la van a clavar a uno además como decía el maestro al César lo que es del César los impuestos nos van a servir pues para lo que siempre ha servido para carreteras para escuelas para colegios